Bienvenidos a este partido que enfrenta a dos de las selecciones punteras del panorama internacional con ustedes y junto a mí, Paco González, yo, Manolo Lama, espero disfrutar de fútbol de calidad. Hola Manolo, hola a todos. Estos son dos países a los que siempre se les cuelga la etiqueta de favoritos y no les gusta perder ni a las chapas. Seguro que nos ofrecen un partido como está mandado. ¡Ay madre mía, Paquito, que ganas! Le tenemos los españoles... A los holandeses, y es que les ganamos el Mundial del 2010, pero no se nos olvida la que nos liaron en Brasil. La derrota contra Holanda hundió a España en la fase de grupos y nos volvimos para casa sin siquiera pasar de la primera ronda. ¿Crees que el encuentro de hoy estará falto de intensidad, Paco, al tratarse de un simple amistoso? Hombre, esperemos que no, Manolo, si no, mejor nos quedamos todos en casa. Escuchen desde todos los rincones de España como la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas. Paco parece que hoy el entrenador ha querido ser más creativo que en otras ocasiones y se ha sacado de la manga este 3-5-2. ¿Qué te parece? Fantástico Manolo, es una táctica muy ofensiva y arriesgada. Se quedan solo tres hombres atrás, así que es importante que dominen el centro del campo. Bueno, este estadio lleva el nombre de Johan Cruyff, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero quizá Paco fue el mejor futbolista holandés de la historia. No creo que nadie te discuta eso, Manolo, su manera de jugar cambió el fútbol para siempre, por no hablar de sus innovaciones como entrenador. Oye, Paco, sí que hay trabajos complicados en el fútbol, pero de verdad... El de los árbitros, madre mía, qué mérito tienen, ¿eh? Muy complicado, Manolo, ¿eh? Tienen que tomar decisiones en segundos, eh, o, o menos Es una presión muy grande, por eso todos tenemos que ayudar Empezando por ti España se encarga de poner el balón Desde el centro del campo Gerard Moreno. Y se va solo. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, Y es gol. Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. No se pierdan el espectacular Carrerón que ha precedido al gol. Miren, miren. Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso, pero en fin. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. el balón se pone en juego, recuerden por ahora va ganando el equipo español De John. puede sacar un centro se acabó el ataque, saque de meta para el portero no lo ha dudado, ha visto la posibilidad y le ha dado como él sabe. De John. Bromes. Memphis. Quincy Promes. Pita el árbitro. Indica fuera de juego. Estoy deseando ir el berevisto de Antonio Ruiz. Por poquito. Y mira que esa jugada podía haber traído peligro. ¿eh? Vaya susto le ha dado la defensa a su entrenador. Entendido. Gracias. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. De John. Winaldo. ...balanzado hacia el rival... ...sus intenciones son claras... ...la saca el portero pero queda muerta... ...hay que pegarle un poquito mejor monstruo... ...se va muy arriba y así es imposible...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 ¡Buen corte de Ramos! ¡Se está acercando con peligro! ¡Qué parado el Can ¡Qué bien el empate! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Vaya bolito que ha marcado! Parece que la presión ha sido fundamental. El fútbol no solo consiste en atacar Manolo, sino también en saber presionar al rival para robarle el balón. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. Fabián. O en balón a la zona de peligro. El tiro queda en nada tras el desvío. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Íñigo Martínez. Puede avanzar sin problemas. Tiene apoyo. Gerard Moreno. A ver, se balona la espalda en la zaga. Se va por muy poquito. Van de Beck. Bellman, que bien se anticipó y recuperó la pelota. Está en una situación de crear peligro. Dispone de un momento para pensar la jugada. Chuta de Arzaba. Bueno, bueno, eso tendría que haber acabado dentro. Desde luego el portero estaba mal posicionado. No me lo explico. La bola va al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Oyarzabal. Dispara ahí. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Mira cómo enloquece es público. Es un señor gol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 El balón se pone en juego, recuerden. Por ahora va ganando el equipo español. Van de Beek. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Oyarzabal. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Magnífico el centro, está solo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, de España. Perfecto el centro y cómo ha sabido verlo y cómo ha rematado al fondo de la red. No se le puede poner un pero a esta jugada. Han sabido leerse perfectamente y les ha salido que ni soñado. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. Van de Beek. Bellman. Berwin. Wijnaldum. Vaya fallo. Van de Beek, Berwin, De Jong, Wijnaldum, no ha conseguido controlar el esférico, Gerard Moreno, avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie, menos mal que la ha cortado. El pase es interceptado. ¡Winaldo! Menudo pase tan malo. Ojito que le corta en el pase y pueden contra golpear. Gerard Moreno, qué gran visión de juego. La pide al hueco. Qué paradón González. Vaya reflejos, Manolo. Corner bien sacado. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Blin. Memphis. Otro pase perfecto, Iván. Coque. El pase no le sale como esperaba. Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Hoy Los españoles arrancan como un tiro a la portería. Esto puede ser gol. El colegiado corta la jugada fuera de juego. La jugada traía mucho peligro y el línea, hay que decirlo todo, fue valiente y detuvo la acción. Gracias, Antoñito. A ver, cuidadito, que yo creo que no lo han liado con esa decisión. Ha sido valiente, muy valiente al señalarlo, ¿no? y creo que ha acertado. ¿eh? Gracias, Antonio. Gerard Moreno. ¡Qué mal pase dio! Winaldon. Memphis. Van de Beek. El balón cambia de equipo. Promes. Qué gran defensa, un auténtico ladrón de Guante Blanco. Buen pase buscando la espalda defensiva. Va a quedarse en el primer palo. Balón fácil para el portero. Delit, Blin, Winaldon, posesión para España. Llenar Marena, sigue avanzando, vaya jugada individual que le está marcando el colega. ¡Ollarzada! Gol, ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Hay que ser un animal del área para saber aprovechar esos rechazes envenenados. Y eso es lo que ha pasado. El portero no ha sabido sujetar el balón tras el primer disparo y al final lo ha pagado. Este ha sido un gol de verdad, de auténtico pillo. Sí, Manolo, de saber estar donde hay que estar, estaba muy atento al rechace y le ha ganado la partida a toda la defensa. Este partido parece cosa de un solo equipo. De John. Abren a la zona lateral del campo. Va a enviar un centro sobre el área. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Magnífico saque. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Bergwijn. El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Si sí, Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Corner bien sacado. Tenía disparo, pero no logra aprovecharlo. Ahora se sacará de puerta. que falla el pase y lo recupera el rival. Muy atento Ramos en el corte. Frenkie de John, se sale con... Mira porquería y choca. Qué difícil era ese disparo. Allá va la pelota buscando. Alguien que la remate. Memphis. La pone en la zona del segundo palo. La intenta sacar pero sigue el peligro. Ese corte ha salvado al equipo. Se está acercando con peligro. Madre mía, se fue rozando la madera. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Puede crear peligro con esa acción. Tiene apoyo cerca. Memphis de John que bien filtró con intención. Quincy Promes. Banderín en alto, eso ya no vale. Parece mentira, Manolo, que el Linier lo haya visto. Madre mía, qué agudeza visual. Gran trabajo del asistente. Antonio, gracias. Delit, Bellman. De Beck. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Muy bien, Ramos al cortar y quitar la pelota fuera. Adama. Nadie consigue pararlo. Regresan a la carga. Paradón antológico. No es habitual que un portero a este tipo de milagros. Pelota arriba de Kokever de la esquina. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Promes. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Atención, saque de banda. La pelota tocado en uno de los contrarios. Winaldo. De John. Promes. Allá va con ganas de comerse al rival. Atención, que el pase es robado. Promes Winaldo Quincy Promes Centro cruzado Al otro lado de la portería La para pero sigue la jugada Gerard Moreno El balón está parado Posición ilegal Bellman Winaldo Mete un balón en la zona de peligro El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir un remate Cómodo, por suerte para ellos Puede seguir avanzando Sale en el terreno de juego Sacará el portero Están haciendo un partido muy muy bueno Paco Pues sí, Manolo se ha sacado de la manga Montones de ocasiones Te digo que el portero va a tener pesadillas con él Se está dejando la piel Y el tanto que ha marcado es la justa recompensa Pierden el cuero. De John. Van de Beek. Wijnaldor. No metió bien el pie y el balón salió mordido. Coque. Cambio de roles. Ahora toca defender. El equipo rival se hace con la pelota. Memphis, ¡Prome! Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. ¡Frenkie de John! Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. ¡El balón cambia de equipo! Puede intentar disparar. Ha estado segurísimo. Atento, González, que el equipo se lanza al contraataque. El pase que puede salir. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Y consigue el hat-trick. Uno, dos y tres. Se llama la pelotita para casa. Y con este son ya tres. hat marchando para el caballero, Manolo. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Ya sé que todavía no ha acabado. La primera parte Pero yo veo esto prácticamente ya terminado De John Otro mal pase y van unos cuantos Memphis De John ¡El balón cambia de dueño! ¡Qué gran visión de juego! llenar Moreno! ¡Chuta! Creo que le pegó demasiado arriba. Qué buena pelota ha puesto verde del córner! ¡Indigo Martínez! Demasiada desigualdad en estos 45 primeros minutos. Aunque sea un amistoso, los jugadores deberían tener en cuenta a que ¡Presentará un país, por Dios! En serio, Marolo, no me gustaría estar en ese vestuario ahora. El entrenador tiene que estar pegándoles una bronca antológica. ¡Gerard Moreno! ¡Interesante juego de solitario! Jugador. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Comienza la segunda parte y uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja. La cuestión es, ¿intentarán ampliarla o por el contrario mantenerla? La pierden y tienen que volver a buscarla. Pues nada, que vuelven a perder el cuero. Coque. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Berwin, Winaldon, falla el pase y lo no recupera el rival. Corta el pase y puede haber contraataque. Mete un balón en la zona de peligro. Tiene espacio para centrar.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 Canales, Gerard Moreno, Promes, Memphis, y pierden el balón, que bien buscó el hueco, Ollarzaba, esto puede ser gol, muy seguro el guardameta. Fabián Memphis, Winaldon. No sé si se va a poder mantener el nivel Tan alto que ha demostrado este tío En el primer tiempo Vaya partidazo Eso es gol casi cantado El peligro se aleja de la portería Envía el balón lejos de la zona de peligro Canales Buen pase buscando la espalda defensiva ¡Gol! Estuvo en el lugar y en el momento oportuno Estaba tan cerca de la portería que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar Segundo gol que marca esta noche Cuidadito porque está que se sale el chaval Vamos a echar otro vistazo a ese gol el partido solo está teniendo un color Berwin se ha lanzado en solitario de momento está imparable centro con peligro al área centro y la bola rebota en la defensa horrible el pase que acaba de hacer Entra en zona peligrosa. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. ¡Madre mía! No sé cuántos panes han fallado hoy. Ha visto bien a su compañero. ¡Canales! ¡Ahí lo tiene! ¡Y gol! Una gran manera de culminar una jugada colectiva. No ha perdonado frente al meta. Así es muy difícil fallar, Paco. Creo que desde ahí la meta de verdad está tú, ¿eh? Hombre, si me la dejan, podría ser. Eso sí, hacer toda la jugada anterior, ni loco. Están consiguiendo una ventaja contundente. Van de Beek. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Nadie le cierra esa banda. Sube por la banda y busca el pase. Van de Beek. ¡Puede avanzar sin problemas! ¡Gran momento para recuperar! ¡Se cuela entre la faga rival! ¡Ojo con esa gran oportunidad! ¡Ay, portero, portero! ¡Se hizo grande y salvó el mano a mano! ¡Y quién sabe si el partido! Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso en esas acciones. Pelota arriba de la, El cancerbero lo no detiene. Centro despejado y pasa el peligro. Mi madre, qué ocasión. Entrada providencial que acaba con el peligro. El pase no le sale como esperaba. Que bien filtró con intención. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Hay cambio en Holanda, hay cambio en la naranja mecánica. Cuéntamelo, Antonito. Así es, eh, Manolo. Hay cambio. Veremos si se trata de un relevo de hombre por hombre o si esta sustitución afecta al dibujo del equipo. Recibido, Antonio. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Madre mía, para dar pasos así. Quédate en tu casa. De John. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Avanza Mitril acerca la portería rival. A ver cómo termina esto. Eso no va entre los tres palos. Madre mía, nos dan tres pases seguidos. Protege la pelota. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. Van de Centro con peligro al área. Arzábal. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El balón golpea en el poste y se cuela. Pareja de goles, Paco y Ojito que es capaz de conseguir el tercero. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. El partido cada vez está más desequilibrado. Winaldon. De John. Promes. Creo que va a enviar un centro al área. Despegas de centro que podría generar peligro. Veamos una nueva repetición del gol. Acertado al pegarle sin pensárselo. No ha dado tiempo al rival para reaccionar. Magnífico saque de John. El árbitro ha visto claramente el fuera de juego. tiene Ramos el cuero Canales con el cuero otro mal pase y van unos cuantos Bobel pone el esférico al primer palo el portero está atento y despeja con los puños pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar ese pase de coque es oro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 Bellman. Memphis. Winaldon. Winaldon. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Falla el pase y lo no recupera el rival. Podría sacar un centro desde la banda. Pero ¿a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Oyarzábal! Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Sí, sí, se iba, se iba hacia la portería, pero le han pillado fuera de juego. Hay estado finito de Córdoba en línea. Gracias, Antonio. De John. Winaldon. ¡Nadie le estorba! ¡Puede sacar el centro! ¡Ha despejado con contundencia esa pelota! ¡Gerard Moreno! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡El centro iba bien dirigido pero no encontró rematador! ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ...el pase no le sale como esperaba... ...buen balón a la zona de peligro... ...Coque recoge el esférico... ...y la defensa da de milagrosamente un balón... ...déjalo chaval que te ha pitado ya fuera de juego... ...yo no lo había visto nada claro... ...pero el juez de línea estaba perfectamente colocado... ...y cazó, cazó el futbolista... ...muchas gracias Antonio... Estoy deseando ir el visto de Antonio Ruiz Bueno, voy a tener que ir al oculista este paso Porque para mí era posición correcta, clara Y ahora veo que no Muy bien por el juez del día. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio Atención, que el pase es robado De John Winaldon. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Coke! Ese pase de Coque es oro. Puede intentar disparar. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Ojito que le cortan el pase y pueden contra golpear. De John, Memphis. No ha sido falta, la entrada ha sido magnífica. Los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria. Bellman. Excelente visión de juego. Bobe Se queda solo para encarar. Ojo a ese centro. ¡Pero sale con confianza y lo bloca! ¡Qué gran visión de juego! ¡Gerard Moreno! ¡Balón al área! Ningún compañero sale al remate... ...y el centro acaba en nada... ...pase largo para cambiar el juego... ...atención a la contra peligrosa... ...se acerca la portería... ...parecía que entraba pero lo ha evitado... ¡Qué pedazo de parada! Magnífico saque. Despejan el centro para curarse en salud. Prome de John. A pesar de la diferencia no se dan por vencidos y siguen intentándolo. ¡Dime cuánto queda Ruiz! Quedan nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90. Así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda. ¡Gracias, Antoñito! ¡Sacarán de córner tras ese cruce tan oportuno! Hoy tenía la cabeza en otra parte, Paco, no ha dado ni una. Pues sí, Manolo, ha errado las pocas ocasiones que ha tenido y su equipo lo ha notado. Yo también esperaba mucho más de él, así que estoy muy decepcionado con su actuación. Centro despejado y pasa el peligro. Íñigo Martínez. No sé cuántos panes han fallado hoy. Busca un compañero en la otra banda. Bellman. Manda a seguir. Ley de la ventaja, ley de la ventaja. De John. El pase es interceptado. Menuda autopista en esa banda! ¡Gerard Moreno! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Chuta a puerta! Sin problema para el portero. Está protegiendo el balón con su vida. Adama. Canales. Gerard Moreno. Me gusta ese balón en profundidad. Cuidado que sigue la jugada. La presión. Ojito que busca el gol. Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida. Pasa Belíos y la despeja. Atención, cartulina amarilla. Este es un castigo por la acción de la jugada anterior, Manolo. Pero pita o no pita, Ruiz. Te lo van a multar, hermano. Nos quedan todavía cinco minutos para la conclusión del partido. Manolo, mucho tiempo por delante. Antonio, gracias. Winaldon, Strudman. El balón cambia de equipo. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Babel. Streetman. Memphis. Se la quita de los pies. Llenar Moreno. Se ha colapsado el radar Paco. No sabe Golazo. Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. golazo! ¡Qué golazo! Bueno, pues este gol despeja toda duda si es que alguien la tuviese. Han jugado un gran partido, lo han dominado de cabo a rabo y la victoria está siendo contundente. Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuya. La diferencia entre los dos equipos es Abismar, Virgil, Strudman. Ollarzábal. Adama, Gerard Moreno. ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Pues se confirma, cuatro minutos de descuento. El partido continúa y los dos equipos tendrán que seguir sudando la gota gorda hasta que el árbitro pite. Gracias, Antoñito. ¡Qué bien buscó el hueco! Sin problemas para el portero. Parece mentira, pero vamos a ver otro corner. Saca el córner y balón al área. El pase no le sale como esperaba. Hoy pues nada que vuelven a perder el cuero. Canales. Ollarzábal. ¡Qué gran visión de juego! ¡Glenor Moreno! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Es el final perfecto para una contundente victoria. Ha sido el mejor equipo con claridad y con este gol cierra de manera muy brillante un espléndido partido. No tenían necesidad pero han conseguido disputar el partido a tope. Eso es. Respeto por el rival, Paco. Y por la afición. Algunos dirán que es un poco cruel porque no necesitaban el gol para nada, pero seguro que sus aficionados lo agradecen.